Tú puedes hablar inglés fácilmente. En la próxima página, voy a compartir tres claves para cambiar el proceso de difícil a fácil. Pero antes, me gustaría compartir una cosa muy simple para ayudarte a hablar inglés. Soy James Archer, fundador del proyecto Sharelingo, donde enseñamos cómo hablantes de inglés y español pueden encontrarse y practicar entre ellos. Hemos ayudado miles de hispanohablantes a aprender y a mejorar su inglés. Si en este momento hablar inglés es difícil, es por solo una razón. Tienes vergüenza o miedo de hablar. No es porque no puedes aprender nuevas palabras. No es porque eres demasiado viejo. Y no es porque no tienes dinero. Y no es porque no tienes tiempo es solo porque no tienes la confianza para hablar. Permítame compartir una idea que pueda ayudarte con tu confianza inmediatamente. No te preocupes por tu acento cuando hables inglés. ¡Nos encanta tu acento! Mira este corto video de Sofía Vergara y Ellen DeGeneres. They're all pretty. Yes, they're all pretty. You're, you're pretty. Thank you. You're pretty you, too. You look very, very beautiful. You look very beautiful. Thank you. Here yeah. we are again, the easy and the breezy. Easy and yeah. the breezy. Yeah. <laughs> Sabías que Sofía fue la actriz más popular y mejor pagada en los Estados Unidos? Ella no quiere cambiar su acento. Es parte de su marca y su personalidad. Pero cuando ella habla en inglés, la entendemos perfectamente porque su pronunciación es genial. Si no te entendemos, es por pronunciación y no por acento. Y esto es fácil de cambiar. Cuanto más escuches en inglés, más palabras sabrás pronunciar. Esta simple idea puede darte mucha más confianza cuando estás hablando. Bueno, ese es el final de la lección para hoy. Por favor, haz clic en el enlace de esta página para poder compartir contigo las tres claves para hablar inglés con éxito. Otra vez, yo soy James y nos vemos pronto. Chao.